Miren para que ustedes entiendan esto, entiendan esto. Cuando yo le digo a ustedes que la situación de Haití es una voluntad de Estados Unidos, que se lo ha planificado la penetración de repartirnos un paquete de haitianos en territorio dominicano, es Estados Unidos, Mira, atiendan esto. Ahora, Estados Unidos le exige al país y le dice a los venezolanos, le visa. Aquí dice Guaidó, lamenta que República Dominicana pida visas a venezolanos. ¿Por qué se atreve la República Dominicana ponerle visa a los venezolanos? Porque Estados Unidos quiere que ahora se le ponga visa. O sea, que nosotros es una dependencia total. Cuando usted ve que Guaidó sale en la defensa de que no se le ponga visa, porque este charlatán, porque es un charlatán, ese tipo aceptó ser presidente teniendo a Maduro como presidente. Y se ve que no ha logrado hacer nada. Maduro está ahí y cada día tiene más fuerza Maduro. En la medida en que pasan las horas, este es un muñeco, un representante, un fresco de Estados Unidos. Yo lamento muchísimo, porque ya somos, ¿saben cuántos venezolanos hay aquí? 60.000 venezolanos. Y yo lo que creo, que República Dominicana debería montar una, una oficina bien montada, para que todos esos venezolanos que tengan capacidad... Pueden ser técnicos, aquí en, en Telenor hay técnicos, técnicos buenos, entonces esos técnicos así, que la, la misma compañía manden, pero también hay que reconocer que aquí hay un paquete de venezolanas que se ha dedicado a la prostitución, incluyendo el país entero y San Francisco de Macorís. Esos venezolanos que tienen su... Por ejemplo, hay maestros venezolanos que deberían ser captados por el Magisterio, por el Ministerio de, de Educación. Esos médicos que, este, que tengan currículum, que ya tengan una práctica, deberían ser captados. Ahora bien, pero hay que reconocer que aquí tenemos un paquete de venezolana Venezolano, que todo ese tipo de cosas no podemos seguirle agregando a este país. Pero nada, porque imagínense ustedes cómo este charlatán, porque lo que te, le digo a ustedes, Miguel Vargas advierte crisis en Haití, amenaza paz en la región. Miguel, Miguel Vargas se le olvida cuando él dice esa frase, que él es el canciller. Él puede tomar determinaciones, pero es un muñeco más de lo que quiera Estados Unidos. Y el día que Estados Unidos quiera una guerra, porque le interesa eh, un simulacro de guerra para poder hacer alguna diablura con algunos países de América Latina, estos se prestan para hacer esa guerra. O sea que nosotros no nos quita a nadie las posibilidades de una guerra cuando Estados Unidos así lo quiera. Por suerte que ahora está ocupado el loco de Estados Unidos, Donald Trump, que los republicanos lo tienen en la mirilla. Y si no aparece abogado, defensa o el poder norteamericano, Donald Trump puede verse cada día en más peligro de no poderse reelegir o tener que salir del gobierno. O sea que nosotros estamos condenados y cada día tenemos una actitud de menos conciencia hasta dónde está el papel de Estados Unidos. Me decía un amigo, Manolo, pero ¿para qué Estados Unidos, diablo, le puede interesar la República Dominicana? Son tantas las razones que puedo decirle tres. Primero, la República Dominicana está colocada geográficamente en el centro del corazón de América por eso, era, por eso es que a el abusador llegó a Colombia, llegó en dos horas. Por eso se llega en el ferry, se llega a Puerto Rico. Usted coge el ferry a las siete y media y a las nueve de la mañana, usted está en Puerto Rico, el ferry, que no es un yate de, de velocidad ni nada por el estilo. Desde aquí se va al Golfo, al Golfo de, al Golfo de México con facilidad. O sea, somos el centro. Si a Estados Unidos le interesa, eh, como le digo, hacer una guerra, tenga la seguridad. Y si es verdad lo que dice Bernardo Vegas, que nosotros somos el país con mayor riqueza en oro y en petróleo, según el, el, el, el, el economista, escritor, científico Bernardo Vegas, si es así, entonces nosotros somos un almacén de una reserva de Estados Unidos y nos manipulan y hacen lo que le den la gana.